Gran éxito de participación en la décima feria de la trufa en Molina de Aragón. Estamos con Diego García, presidente de TrufArc, aquí en Molina de Aragón. Cuéntenos, ¿qué tal valora usted la feria? La verdad es que ha sido una feria sobresaliente en cuanto a público, en cuanto a participantes y creo que también en cuanto al sabor de la feria de la trufa en esta época. Tenemos ahora una novedad, Enrique Mellado, un chef reconocido de Molina. Este ha sido un gran éxito de cara a ustedes, ¿no? Sí, la verdad es que ya empezamos a, en la línea de, de dejar a la gente que gustase la trufa con la eh, concurso de tapas el año pasado y hace unas cuantas ediciones y este año queríamos dar un pasito más, que la gente aprendiese realmente a cocinar la, la trufa de una forma pues cercana y con gente que sepa aprovecharla y gracias a Enrique pues estamos consiguiéndolo. ¿Cómo valora usted el sector de la trufa aquí en la comarca de Molina, Aragón? Yo creo que en la comarca es un sector por ahora incipiente, pero que tiene muy buena salud, porque ahora por fin están empezando las plantas a tener una producción más o menos constante y eso nos permite empezar a tener lazos con otros sectores, como el sector como la gastronómico, que es lo que yo creo que después nos dará nombre y a nuestra calidad, a nuestra trufa. Estamos ahora en uno de los stands de la feria de la trufa de Molina Aragón. Cuéntenos, ¿qué, vale, ¿qué valoración hace usted de esta feria? Bueno, pues de momento muy positiva. Está viniendo muchas personas y bueno, la venta de trufas eh, va poquito a poco y la de las plantas pues ya veremos en un futuro. Cualquier feria de este tipo que se haga eh, sirve muchísimo para, para hacer cultura de trufa que tanto falta, tanta falta hace en este país, eh, que se conozca la trufa, que se aprenda... ...a su olor, su perfume... ...que se conozca en una palabra... ...sí, es súper importante este tipo de ferias. Todos los años... ...venimos aquí con los quesos... ...y es una oportunidad de los a conocer... ...y se va vendiendo. ¿De, ¿De dónde viene usted? De Aragón, de Huesca. ¿Qué les parece la feria de Molina Aragón de La Trufa? Eh, muy interesante, este año participa más gente... ...he estado muy animado y muy bien... ...muy interesante. ¿Cree usted que es recomendable para otras próximas ediciones, otros posibles eh, personas que vengan a exponer su producto? Sí, sí, por supuesto, es un sitio donde el mundo de la trufa se le va a explicar y van a aprender un montón de cosas, tanto de alimentación como de truficultura, como toda la gastronomía, vamos, muy bien.